¿Quién es responsable de tener esta red, es segura? Yo creo que todos. O sea, uh -huh. Todos, somos responsables. todos usuarios, somos responsables. Los usuarios, usuarios que abusan a los demás, sobre todo. Pero todos los usuarios, vamos, nosotros mismos igual. Igual las compañías de tecnología, igual los gobiernos, las fuerzas policíacas, todos.